la calle, mirando mis pies al recordar Sin escuchar y buscándote en mi pasado una vez más Te tuve mis brazos Yo te vi para ti. te perdí porque lo quise así No me entregué a ti, lo dejé morir y es tan extraño recordar tu nombre y tus palabras quedaron en mis labios Yo te extraño y aún guardo tu sonrisa y tu tacto en mis manos Tus versos no los puedo olvidar y más allá de todo aquello que no te quise dar cada día encuentro un cielo nublado, te llevas tu mi sol en la oscuridad. Tus palabras quedaron en mis labios Yo te extraño, te guardo Tu sonrisa y tu tacto en mis manos Y cada día encuentro un cielo oscuridad, y es que cada segundo acaba con mi vida, y hay soledad, hay soledad, y es algo, es algo que yo no